Molina Aragón ha celebrado la finalización... ...del año del quinto centenario de la Bula Papal concedida por León X. Un acto sacramental pone el término... ...a todo un año de espectáculos. Estamos concluyendo este año de, de jubileo... De, ...en honor a la Inmaculada... ...y todo el año la verdad es que ha sido... ...pues una gracia porque... ...multitud de gente ha participado en todos los eventos... ...que se han organizado para este quinto centenario... ...de la Bula de León X a Molina... Hoy concluimos con este auto sacramental, pero so, sobre todo me gustaría destacar la labor de los voluntarios, de todas aquellas personas que han dado su tiempo y su trabajo generosamente a favor de, de esta exposición y de todo el año de la Inmaculada. Estamos con el obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. ¿Qué le ha parecido a usted este año? ¿Cómo lo valora usted? Bueno, yo en primer lugar quisiera eh, felicitar... ...y agradecer... ...la magnífica labor que ha desarrollado la comisión... ...que se ha encargado... ...de los... ...eventos... ...celebrados durante... ...el año... ...con ocasión de los 500... ...de la concesión de la bula a la ciudad de Molina... ...y ya en este sentido yo destacaría por una parte... ...los acontecimientos religiosos... ...que han tenido lugar... Pues tanto en la inauguración de este año como a lo largo del mismo. En segundo lugar, pues quisiera destacar también lo que ha significado la exposición que se ha realizado con este motivo, con este fin, porque es una exposición que nos ayuda por una parte a recordar los importantes documentos, ...imágenes, tallas... ...que guarda la ciudad de Molina... ...como un tesoro... ...que hemos de conservar en el futuro... ...pero al mismo tiempo... ...también ha significado para toda la ciudad... ...la posibilidad de conocer... ...y descubrir todos los aspectos... ...que van íntimamente ligados... ...a la concesión de la bula... ...por parte del Papa... ...y al mismo tiempo que nos recuerdan todos estos aspectos del pasado. Por lo tanto, yo hago una evaluación muy positiva, porque pues ha sido un revivir el pasado, un dar a gracias a Dios por ese pasado, y al mismo tiempo plantearnos cómo, si queremos, con la colaboración de todos, podemos hacer también muchas más cosas de cara al futuro. En nuestra región, nunca un pie tan pequeño nos hizo dar un paso tan grande. Ahora, con la prueba del talón, en Castilla-La Mancha podemos detectar hasta 24 patologías. Un avance para el bebé y su familia, con una detección precoz nunca vista. Castilla-La Mancha. Un paso por delante. Consejería de Sanidad. Gobierno de Castilla-La Mancha.